abuelito ese señor que juega conmigo ese es mi abuelo ese señor que me hace feliz es mi abuelo Luis y yo lo Yo soy la luz que ilumina su vida, él es el ángel que siempre me cuida. Y yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, y él me ama, me ama, me ama. Yo soy la luz que ilumina su vida, él es el ángel que siempre me cuida. A ti, Darita, un orgullo para mí. Ese señor me dio esta canción para que la cantara. Recuerdo que yo apenas encontré ya la tarareaba. Y ahora yo puedo cantarte, abuelito, Esta canción que siempre me cantabas. Es un orgullo cantarla contigo por el amor que siempre tú me dabas. Y yo lo quiero, lo quiero, lo quiero. Lo quiero. Y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 siempre me cuida